de la mujer te haga cuando hay prieta si tú eres más prieto que ella, que el tú estás hablando de prieto. De, y decirle mira, ve acá, tú, tú, claro. tú, tú no piensas que tú te vas a morir, tú te vas a morir. Ah. Tú, tú estás un ¿sí? Ah, mamá. Ah, no. Guadipopo, la, la que sí, no está La que yo vi que yo digo, está bien, te voy, la ah está no, no, no, no, no, no, no, no, no, Vamos a <risa> ver, vamos a ver, vamos a vamos a más vamos a vamos vamos a a a Años, <muchas> <muchas> y ya pelea, ve, pelea también. pelea pollo, pelea también pelea pollo, comió pollo, comió pollo, pelea pelea pelea pelea Sí, gente puede la oferta de la mañana. Se acerca No se se a la cero. So teddy okay. como lo que hago aquí a los cuatro que tiene que hacer lo los vasos acá que el a tener uno y vaya a tener esa sorpresa también a los cuatro tiene sorpresa y vaya a tener sorpresa y me ustedes digan hay excusa satisfacción aquí en las dos pero llegamos a las cinco de la mañana y haría que hacer tantas cosas que terminamos con las nueve La verdad es que chilla se me está saliendo y el botón también y la mujer. Chilla, chilla. A ya mismo me Ya Ah, yo patata. Cristo. Cristo. Cristo viene ya, está con tu vida, todavía hay tiempo, salva tu alma. Cristo viene, Cristo viene. Y recuerda que los puntos de oración a Dios son los martes, los viernes de 7 a media de la noche en adelante. Los esperamos. A lot of soul. A lot of soul.